¿Qué tal, Oscar? Pues muy bien, muy buenos días, Yolanda. Buenos días. Oye, ¿nos podrías compartir cuáles son los retos de sostenibilidad a los que se enfrentan eh, los fabricantes en vuestro sector? Sí, por supuesto. Las, las actividades de los fabricantes de, de material eléctrico evidentemente generan impactos a nivel ambiental, económico y social, como ocurre con, con cualquier otra actividad de, de fabricación. Y es por eso que la sostenibilidad está presente en, en su toma de decisiones. Eh, la sostenibilidad es el camino más eficaz para minimizar el impacto de sus actividades, eh, sus productos y, y sus servicios, y además también para ser más resilientes eh, y poder superar todos los desafíos a los que, a los que se enfrentan. Los fabricantes conocen bien eh, los retos internos eh, que tienen, pero también hay otros retos externos, los cuales últimamente pues, estamos viendo que están afectando mucho a, a todas las actividades económicas y también a los fabricantes. Estamos hablando o estoy hablando de la pandemia sanitaria, de la crisis de las materias primas, del incremento de los precios de la energía o, o las tensiones geopolíticas. ¿no? Y yo te diría que los fabricantes pues, pues ven a la sostenibilidad como una oportunidad, como una solución, eh, para dar una respuesta eficiente a, a todos los desafíos a los, que, a los que se enfrentan continuamente. ¿Cómo crees que ayuda a la NS a afrontar los retos de sostenibilidad que acabas de comentarnos eh, a los que os enfrentáis en, el, en vuestro sector? Pues mira, eh, a ver, la sociedad cada vez está más concienciada eh, de que se debe preservar el medio ambiente y esto solo se puede hacer con la implicación de, de las empresas, la administra las administraciones y de los ciudadanos. Y, y el ciudadano y también las empresas tienen una palanca muy efectiva y que, que puede hacer, eh, bueno, que debe hacer eh, incrementar la demanda de productos sostenibles en, en los mercados. De esta manera, las actividades de, de todos los fabricantes se van a orientar uh, cada vez más hacia la sosten sostenibilidad. Y, y es ahí donde la marca NS pues tiene un papel muy importante ayudando a poner en valor todos los conocimientos técnicos que tenemos a nuestro alcance y también verificando eh, que estos se aplican. Y bueno, yo diría, te acabaría diciendo que la marca NS representa la unión entre la calidad y la sostenibilidad de los productos y por tanto, bueno, pues creemos que es un acierto de AENOR y una muestra más de, de, de vuestro compromiso con, con la industria española. Muchas gracias, Oscar. A ti, Yolanda.